¿Cuáles son los retos hoy por hoy del periodismo digital? Lo hablamos con una experta, así que acompáñenos. Negocios en digital 867. Hola, hola. ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Ya saben todos los días de lunes a viernes con contenido de calidad para apoyar, empoderar a todos aquellos profesionales, e empresarios que están con este propósito. Y bueno, hoy estamos un martes más, martes 18 de enero del 2022. Pues, este tenemos una entrevista realmente fabulosa de, de un tema que, digamos, de un concepto, de un eh, de una forma ya de, de ver el periodismo que es la, el periodismo digital que pues nos aporta noticias de contenido de interés y que pues va creciendo gigantescamente lo vamos a ver con nuestra experta pero claro no sin antes invitarles a que pues dentro de Catamán ya saben tenemos dos soluciones importantísimas para a todos aquellos empresarios que quieran mejorar o quieran llegar a su venta de metas en el de ventas en el 2022 que es las soluciones de eh, implementar un embudo de ventas dentro de LinkedIn, es decir, captar eh, potenciales clientes calificados para su negocio B2B. Esto a través de las mentorías. Cateman.com es las mentorías, echarle un vistazo y aplicar a la candidatura que empieza este 2 de febrero. Empezamos con la primera mentoría grupal. Y la segunda, pues, para todos aquellos profesionales que tienen dificultades en el cierre de sus eh, negocios, pues de las ventas, eh, nosotros podemos ayudarles en el cierre final con eh, soluciones, obviamente, high ticket, que a veces es complicado manejarlo esto, ¿no? Así que, bueno, echarle un vistazo. Igual, katiaman.com es las closers, ahí van a encontrar muchísima más información. Y bueno, eh, vamos a entrar en materia y hoy tengo el placer y la compañía de estar con Marta. Marta Violante, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias por tenerte aquí en el podcast. Muchas gracias pues, por invitarme, la verdad estoy muy contenta de poder este, participar con ustedes y pues compartir lo, lo poco mucho que sepa, para ponerlo a disposición del ecosistema emprendedor. Seguro, seguro que sí, mi querida Marta. Y bueno, antes de entrar en, en materia y hablar este del tema del periodismo digital, y tú que eres toda una experta, eh, coméntanos quién es Marta Violante y a qué te dedicas. ¿Quién es Marta Violante? Bueno, primero todo el mundo me, me conoce como Marchi Violante, porque mi nombre completo es María Elvira Marta Elena Violante de Santos, entonces todo el mundo me conoce como March Violante, ¿no? Entonces <risa> pueden llamarme así cuando, cuando me busquen en LinkedIn, estoy a sus órdenes, de esa manera. ¿A eh, qué me dedico? Soy periodista de negocios, tengo 12 años de experiencia, he trabajado en medios como Alto Nivel, este con Ferris de Cone en su momento también, eh, escrito para cine premier, México desconocido, eh, fui siete años de editora en jefe de entrepreneur y eh, actualmente estoy, eh, pues estamos lanzando eh, la, una nueva plataforma eh, específica para emprendedores este, en América Latina y de, de habla hispana, que se llama emprendedor.com, eh, pues sí, tengo, tengo experiencia, soy speaker, eh, este... Y pues doy clases también a veces en universidades, entonces estoy muy metida en el tema de, de periodismo de negocios. ¡Qué maravilla! Gracias. Y nuevamente, para que vean la, la audiencia, siempre tratamos de, de, de traer gente maravillosa. Y bueno, Marta, tú tienes muchísimo bagaje en tiempo, en experiencia en el periodismo digital, pero también estás incursionando en lanzar nuevas cosas, ¿no? Este eh, nuevo proyecto de emprendedor.com, ¿es correcto la, la web? Es correcto, sí. Es, no, no, no empezamos desde cero, más bien este, eh, decidimos transformar lo que ya traíamos en G21, que es mi casa editorial, eh, con nuestras redes sociales, con nuestra base de datos, y ofrecer algo ya más... Eh, enfocado al emprendedor latinoamericano porque como lo pueden ver los que, eh, mm. eh, lo que estamos viviendo en los últimos dos años, se sí han sido muy complicados por la pandemia, pero también han sido los dos años más fructíferos en emprendimiento en América Latina hemos tenido, México nada más el año pasado alcanzó los ocho, los ocho unicornios, eh, son estas empresas de mil millones de dólares este, de evaluación eh, oh. solo los, la, el, el, el llegar al primer unicornio nos tomó 20 años Llegar a nosotros otros siete nos tomó menos de 12 meses. Claro. Entonces, estamos viviendo un momento de, de, de explosión en, en el ecosistema emprendedor latinoamericano y también este, hispanohablante. Este, entonces, es muy importante, creemos nosotros, que dar una solución un poco más enfocada a lo que este, está viviendo el ecosistema, porque a veces pensamos que Silicon Valley y los Elon Musk del mundo es lo único que hay cuando aquí en América Latina... Y en España tenemos historias increíblemente conmovedoras, increíblemente inspiradoras, eh, este, que pues valen la pena ser contadas, que tienen que ser contadas. No, no, no solamente eh, vale la pena, sino tienen que ser contadas para, para recordar que no todo es Jeff Bezos y el, el mundo emprendedor, este, porque no es, no es el 1% de los que empiezan así, la mayoría de los emprendedores no empiezan teniendo una idea de negocios increíblemente fructífera y se vuelven ultramillonarios, ¿no? Claro. La mayoría de los emprendedores, este, eh, a mí me gusta mucho el mundo del emprendimiento porque siento que los emprendedores sí hacen cambios reales en su comunidad, ¿no? Eh, los emprendedores sociales, por ejemplo, que, son, que han encontrado esa, ese matrimonio maravilloso entre negocio y, y causa, este, hacen cambios fenomenales. Entonces el 80%, 90% de los emprendedores son esos, son los que todos los días salen a batallar, salen a, a luchar, y en un ecosistema que es completamente diferente a Silicon Valley. Silicon Valley tiene 40, 50 años, este, que se volvió el job de emprendimiento en Estados Unidos, por, se volvió así porque un montón de hombres ricos, blancos, como Gilles este eh, decidieron que no querían el no del gobierno. qué bueno, aquí en América Latina es otro cantar, es otro eh, no que sabe si, sí, es otra situación, o sea nosotros eh, me gusta mucho pensar de como dice Hulk en, en, en las películas de Avengers ese es mi secreto, siempre estamos enlojados en aquí, siempre estamos en crisis <risa> porque eh, América Latina lo, lo hizo también en, lo, lo ha hecho también a nivel pandemia, a nivel oportunidades, porque siempre hemos estado en crisis, siempre no estamos acostumbrados a recibir subsidios de desempleo, si no trabajas no comes entonces aquí tenemos otra idea otra otro mindset muy muy diferente este que hace que hagamos pruebas increíbles y muy eh, pues muy valiosas para contar Marge, de hecho has, has mencionado cosas tan valiosas que es rescatar eh, toda la, el, la fuerza, el poderío digamos del emprendedor del, del empresario latinoamericano español que afronta situaciones completamente diferentes a las que de pronto como a veces nosotros pensamos no todo lo, lo bueno está allá como has mencionado Silicon Valley y todo pero aquí también hay ahora eh, dentro del, del periodismo y yo veo que, que tu enfoque es sacar adelante, sacar a la luz estas historias bonitas de diferentes lugares del mundo a, a través de plasmar o oh, para que la gente entienda sobre todo cuál es el recorrido o cuáles son las peripecias que tiene que pasar un emprendedor dentro de, de este digamos esta búsqueda o este el presentar estas eh, historias cuáles son uh -huh. los mayores retos con los cuales tú te enfrentas en tu día a día para hacer esto posible de entrada y creo que eso nos pasa mucho a todos los periodistas digitales no dejarte seducir por el click por el, el, el click basic, eh, eh, fácil, ¿no? Yeah. A veces, eh, por ejemplo, los programas de televisión, Netflix, se miden por horas vistas, ¿no? Claro. Y es muy fácil a veces decir, es que esta historia está muy sexy para, el, para traer este clics Y que sí, claro, esa es publicidad, y publicidad es, pues, es comida al final del día, ¿no? Es, es dinero ah. para un medio. Y los medios, claro, eh, pues, ningún medio vive de quien los de los, los medios viven de, de la publicidad que... que que se paga en ellos, ¿no?, que se ven ve ellos, este, pero esa es la primera, ¿no? No, ¿no?, no caer en el, en la historia fácil, en la historia morbosa, en la historia, este, seguro te va a traer muchos clics, seguro te va a traer muchos comentarios, pero no te va a aportar nada, o sea, por decirlo de algún de modo, yo podría escribir del, porque lo vi eh, estos días, el divorcio de Jason Momoa, ¿no? este, y, y su esposa, y seguro me va a traer clics, siempre porque la gente va a decir, ¿por qué esa historia está en un medio de, de negocios? ¿no? Claro. Este, y seguro me va a traer clics, pero es el clic que quiero, es, es la audiencia que, que estoy buscando ayudar. Eh, entonces, eso es, un, eso es un juego muy... Que a todos nos ha pasado, ¿eh? No estoy diciendo que yo me haya librado de eso. A todos los proyectos digitales nos, nos ha pasado en caer en la historia sencilla, en la historia sexy. Este, y hay que... Es un juego entre aprender a, a contar historias que sean, hacerlas sexys, de, de decirlo de algún modo, este, y no caer en la historia solamente por el morbo, ¿no? Entonces, eh, eso es, esa es una de las principales dificultades. Otra que también es específica para el, el nicho de negocios es saber encontrar historias de valor, ¿no? Eh, y saber también no dejarse llevar por el, perdón por la expresión, por el mami. ¿no? ¿Por el qué? Eh, por, el man, por el hype, eh, por, por ejemplo, un caso que pues muy sonado, en ¿no? El caso de Elsa Holmes y Teranos, ¿no? Esta emprendedora que eh, había, aseguró que había, su equipo había inventado un aparato para hacer diagnósticos con una sola gota de sangre y que diagnosticaba 35 millones de enfermedades con una sola gota de sangre, que de haber sido, si tuviera sido el cambio fundamental en, en, en medicina en, en el mundo, ¿no? fue falso, y qué pasó que, toda la, que ella se supo vender muy bien, entonces estuvo de portada en, en Forbes, en, en Inc, en Fortune este, en muchas revistas de negocios que le ayudaron a crecerse y una parte de, del periodista de, de, de, de negocios es de saber de distinguir este, cuando una historia está superinflada, cuando no es momento de darle de, de este, entrada a un emprendedor porque todavía no está maduro ¿No? Y, y eso es algo que, que pasa mucho porque los emprendedores tendemos a creer que nuestra idea es lo mejor y que bueno, pero a veces también hay que entender que, que nos falta pues, andar camino, tener un poco más de experiencia, tener los números que, que realmente eh, pues respalden lo que, que, que estamos haciendo, ¿no? Y no presentándonos siempre como el COD o el UberD, porque se me pasa todo el tiempo, ¿no? Vale. Recibo de recibo so, historias. de, somos el COD somos lo mejor que le vamos a pasar al mundo después del pan de estado, Pero nacimos hace dos semanas. hace ah. ¿No? falta, falta recorrido. Falta recorrido, porque vale. luego te, metes, te meten golazos como el Elizabeth Holmes. A nosotros nos pasó que llevamos a, a, en portada a alguien que no tenía que estar en portada. Este, entonces hay que ser muy cuidadosos de a qué le das, este ese tiempo y esa audiencia, déjate no es el tiempo, sino le prestas tu audiencia y, para contar una historia que, que tal vez no es el momento o que tal vez simplemente no es porque está armada con alfileres, ¿no? Entonces, ese es, ese es el, el, el, el... Y no, no, no, no volverte loco porque todo el mundo ya lo trae, ¿no? Pues sí, pero ¿qué hay detrás de, de, de esta figura? No solamente que todo el mundo ya lo traiga. Claro. Bueno, y, y adicional de encontrar, digamos, o de discernir de manera eh, inteligente y con su experiencia, de realmente dar valor a aquellas historias que realmente valen la pena y no ser meras burbujas o, o presentar burbujas que posiblemente no aporten valor. ¿Cuál es ese, digamos, cómo ustedes hacen para encontrar esas noticias? ¿Por dónde surfean? ¿Por el, por el internet? ¿O tienen eh, algún espacio en el cual ustedes puedan conseguir esas historias? ¿Cómo lo hacen? Bueno, en, en mi caso, este, mi correo siempre está abierto. <ríe> si sí, abierto ahorita se los paso. Sí. mviolante@g21.com siempre está, eh, siempre está abierto eh, para que me manden su historia, su propuesta, no siempre. Eh, y siempre estamos olfateando todo lo que pasa en el ecosistema emprendedor. Tenemos este los co colaboradores, este, de agencias de, de relaciones públicas que ellos son un, un aliado fundamental para acercarnos a claro. a ciertas historias que no estamos viendo porque es imposible verlas todas, es una claro. realidad. Todo, verlas todas de toda, de, de toda América Latina, pues no, es imposible. Entonces, también dependemos mucho del apoyo de nuestros colegas RPs. Eh, y también, este, pues, de, de, de lo que se va escuchando en, en, en el ecosistema, ¿no? Empiezas a, a, a oír de que este capital de riesgo está apostando por esta empresa o acaba de salir. Eh, una, una compañía que pues, puede ser interesante, hay que mantenerlo vigilado, ¿no? O sea, por ejemplo, nos pasó en febrero del año pasado, salió una semana clara y desde que salió eh, se veía interesante, ¿no? En, en noviembre fue nombrada unicornio. O sea, este, este, este sistema de administración de pagos se convirtió en un icono porque traía las bases, ¿no? Pero no, no le das la entrada en febrero, le das la entrada en, en, en octubre, en noviembre, ¿no? Cuando ya ves que hay algo más eh, firme. Y a veces es, es, es una cuestión de sentarte y esperar a ver si realmente hay algo atrás, porque muchas veces no la hay. Por supuesto, claro. Ahora, eh, y con todo el tema digital que se ha expandido, eh, digamos, han aparecido también muchos medios convencionales que están lanzándose a los medios físicos, a los medios digitales. ¿Cómo diferenciarse en, en, con esta explosión también de medios digitales que van saliendo? ¿Cómo diferenciarse de, de, del resto y, y, y dar lo mejor? pues y, y conseguir esa audiencia, como tú mencionabas al inicio, que realmente quieras que, que te lean. Pues... Creo que estamos viviendo una etapa, y creo que los expertos en, en el mercado técnico me, me respaldan en eso, en el que el lector o bueno, el consumidor está buscando algo hiper especializado. Es decir, estamos viviendo la, la, la etapa de la hipersegmentación, ¿no? Entonces, es decir, si yo personalmente, me encanta el cine de, de, de oro de, la, de, de, de, de, de México, ¿no? el cine mexicano de la época de oro, me fascina, ¿no? Pedro Infante y todos ellos. Seguramente voy a encontrar un canal en YouTube que hable de eso ¿no? y, ese, y a lo mejor va a ser un canal que tiene un millón de seguidores que en el gran esquema de las cosas no es tanto, pero ese, ese millón de seguidores son es un millón de seguidores que realmente quiere escuchar de lo que está hablando este, este micro, mundo específico, claro exactamente, los microinfluencers estamos hay, hay algunos expertos que dicen que vamos a entrar debido a la pandemia a los nano influencers que estamos hablando de, de, de que tienen menos de mil, menos de, de, de, de, de, de, de 50 mil seguidores pero que son seguidores de muchísima calidad que, que realmente son este es un, es un público que se, que se compromete que comenta que habla que que, que, se, que, que convive no claro. eh, esa es, es, es una, una, una cosa Entonces tienes que Saber cuál es tu nicho y saber diferenciarte bien en, en, en tu nicho y dar una propuesta de valor real, ¿no? O sea, de nada te sirve dar lo mismo que todos los 50 medios del mundo, ¿da? Porque claro. a, a, hay que entender antes, a, todavía solemos pensar que el, que el, lector, del, el lector digital este, tiene una vida off y online separadas, y no es cierto. Eh, no, no es que le dediques. De 5 a 7 de la tarde, de 7 de, de, de, de, de, de la mañana a 5 de la tarde voy a estar en, en internet y el resto del día voy a estar haciendo mi vida offline, que yeah. tal vez sería lo más sano, pero ya no es así, ¿no? Este, este, estás, terminas de trabajar, te pones a lavar los platos, mientras pones música de Spotify, wow. mientras estás, eh, yo por ejemplo me encantan todos los documentales de, de Crimen Verdadero, no sé por qué a las mujeres nos gusta eso, pero nos gusta. Es, es una tendencia es extraña. Este, mientras trapeo, o sea, y me gusta escuchar este podcast de, de emprendedores. Este, cuando, cuando estoy haciendo mi, mis labores en en, en, en, en, casa, ¿no? O sea, cuando estoy atendiendo mi hogar ya de, de fuera del trabajo, que luego encuentras muchas historias interesantes en los podcasts, porque tal vez no los, no, no, como te digo, tienes que estar viendo todo. Uh -huh. Este, y, y después tal vez estoy comiendo y estoy revisando mi Amazon o pido algún suéter, este, yo soy gordita profesional, pido algún suéter de Curvy para en ya en shane o sea, tu vida online y offline ya no se diferencian. Entonces tienes que pensar tu estrategia de comunicación como una estrategia que sea de acompañamiento, este, para, para, para el, el día a día de, de, de, del, del lector o del consumidor de, de contenido. Entonces no te puedes casar con un formato, que son, tú te puedes casar solamente texto, no te puedes casar con, con solamente audio, o sea, tienes que buscar llegarle a todos. Por ejemplo, hace dos años nadie hubiera apostado demasiado por TikTok. Ahora, no tener TikTok en estrategia es, es, es, es, es tonto, porque es una, una, una de las redes sociales que a lo mejor muchos pensan, pero son bailecitos y tonterías. Sí, pero es la red social que tiene más este engagement, uno, y es la red social que tiene más tiempo de permanencia. La gente se pasa por lo menos dos horas seguidas, este, en promedio, en TikTok. ¿No? O sea, es, es, es absolutamente brutal lo que esta red ha, ha conseguido en dos años, ¿no? Es un monstruo. Eh, y entonces hay que ir evolucionando y hay que ir, este, transmediando tu contenido de tal manera que tu lector lo encuentre donde él quiera. Eso es súper importante y es la gran diferencia de los medios tradicionales a los medios digitales. En los medios tradicionales sabes que a las 10 está el noticiero y tú te tienes que acomodar a verlo. ¿A las que no, lo repetirán dos horas después en otro canal, pero no hay otra. No hay otra ya estuviste ahí y te lo perdiste. Te lo perdiste. Y tal vez lo puedas ver en, en, en el canal de YouTube, pero tendrás que buscar la cápsula específica, ¿no? Este, Pero en digitales, él te va a ver cuando él quiera. Y lamentablemente y afortunadamente, no hay nada más sencillo para un actor que aplicar picar el like y cerrar, ¿no? Si a algo no le gusta, no hay nada más fácil que. Que, que salirse, entonces eh, entender que el lector no está obligado a leerte, el lector no está obligado absolutamente a nada, contigo, o sea, el consumidor, a nada contigo, al contrario, eres tú quien tiene que acomodarse y darle algo de valor que realmente lo acompañe, que realmente sea relevante, que realmente le, que le, le, le, le sirva, ¿no? Eh, yo siempre he dicho que hay, hay, un, hay tres reglas en el contenido web, que es que sea relevante, útil y compartible. Es, es, es lo, lo, la regla las reglas de oro, ¿no? Relevante tiene que ser del momento, de nada nos sirve hablar de lo padre que es vivir en oficinas cuando la mayoría estamos encerrados en casa ahorita, ¿no? Claro. Este, útil que tenga, que, que tenga una aplicación real, o sea, qué padre saber de este, la burbuja de, las, eh, no sé, de los tulipanes en Amsterdam en los 1800, si seguro nos servirá a nivel contexto histórico. Pero no voy a sacar una, una serie de 35 historias, no, no alrededor de eso porque no es, pues no es, no es útil. O sea, que, si no le doy una aplicación, si no lo aterrizo, ¿no? Y compartirle también entender que la, el, el, el lector, o tu pensar como tú como lector, tú no compartes cosas en tu Facebook realmente porque quieres que los demás lo lean, sino lo compartes porque sabes que el hecho de compartir algo este, dice algo de ti. ¿no? entonces dice si, si, yo voy a compartir este, eh, este podcast de Catamán porque quiero que la gente sepa que yo la veo que, que yo lo sigo que yo, que, que, que yo me asesoro con expertos quiero que digan eso de mí, este, y tal vez si quieres que los madurean, lo, lo vean también por supuesto, pero eh, ese sesgo de prestigio siempre va a estar presente en, en, en tu andar en redes sociales entonces tienes que dar algo a, a la gente que quiera compartir, o sea tiene que tener un valor verdadero, no le vas a dar Fotos de Jerry Cavill sin camisa y supongo que hay un público, lo hay, yo, yo lo consumo, pero no es para, para claro. eso, o sea, no es el momento, ¿no? hay momentos para, para otras cosas. Hoy es valioso todo lo que has dicho. Bueno, de hecho, estamos eh, en unas épocas en el que el, el cambio es vertiginoso. Tú lo has, has dado testimonios y que me parece relevante todo lo que has dicho. no Es súper importante ser bien específicos con el contenido, porque sí es cierto que a veces competimos con historias, como tú bien decías, no de morbo, de, de que la gente le gusta ver cosas. Pero bueno, ¿a qué me voy a enfocar? Si realmente quiero una audiencia eh, y en, en tu caso, que debe de ser, eh, eh, que se enfoque en emprendimientos, en innovaciones y todo, pues debo especializarme y dar contenido relevante, útil y compartible, me pareció genial. Mi querida Marge, mil gracias por tu tiempo. No sé si tienes alguna palabra final, algo que no te haya preguntado, que quieras compartir con la audiencia. Pues yo creo que, muchas gracias a contrario al contrario, Katie, por invitarme, me, me encanta platicar, y ves que yo me sigo y me sigo. Este, al contrario, decirles que, que la mejor manera de dar a conocer la historia de un emprendedor es que se acerquen a la, a la prensa, porque como les digo, hay muchas veces claro. no, no los vemos porque no porque no son importantes, sino porque hay millones como ustedes o, o cubrimos un, un territorio muy grande. Entonces no teman acercarse a, a, a los periodistas, no teman acercarse, no nada más conmigo, sino con mis colegas de Forbes, que hacen un trabajo maravilloso, mis colegas en, en Business Insider México, este, o en, en, en Expansión también. O sea, afortunadamente, el periodismo de negocios en México es, es un nicho pequeño, pero eh, nos, nos conocemos todos, eh, pero eh, afortunadamente está compuesto de, de gente valiosísima, que eh, tiene todo el talento del mundo. Pero la mejor manera de que su historia se acerque, eh, sea contada, es acercándose a ellos, ya sea a través de un, un contacto directo o a través de una, de una agencia de, de, de, de, de relaciones públicas que les ayude a contar esa historia, ¿no? Sí. Eh, y recordarles que sí, si bien es muy interesante, es muy importante, muy, muy importante tener los números planchados pues, cuando cuentas tu historia. Eh, eh, saber cuáles son tus, eh, tus ventas comprobadas, este, tu punto de equilibrio, todo es muy, muy importante. Al ah. final del día, las palabras convencen, el testimonio arrastra. Entonces, si ustedes tienen una historia interesante propia, eso va a ayudar mucho y va a ayudar a otros emprendedores. Eh, a lanzar sobre todo en, en países como América Latina donde nos educan para ser todavía hasta hace 20 años que yo salí de la universidad al menos, este, nos educan para, para ser eh, empleados no para emprender, ¿Alguien? ahora ha cambiado mucho, ha sí, cambiado sí. mucho pero hace 20 años que yo salí de la universidad ya, ya estoy al mi edad pero hace 20 años que yo salí de la universidad no era así el máximo que podíamos eh, llegar era trabajar en una empresa internacional y ya no es así ¿no? y a lo mejor tu historia eh, por muy poco valioso que tú lo creas, puede ser lo que impulse a alguien que viene detrás de ti. Sí. Entonces, sí. este y no no es fácil, es que no, no me van a robar la idea. No nadie te la va a robar. Es, es probablemente contar tu historia te va a acercar a inversionistas, te va a acercar a mentores que te van a ayudar a a, a, a iterarla, a, a pivotarla si es necesario. Eh, tener aliados estratégicos o simple y sencillamente como digo, inspirar a alguien más que, que, que está ahí y te puede ayudar a incluso a encontrar alguna necesidad que no estás viendo, ¿no? O sea, tal vez lo que yo siempre le digo a los emprendedores, no se enamoren de su idea, de, de, de su producto, enamórense del, de, del problema que están resolviendo. El producto, la, el servicio eh, se puede modificar y se debe de modificar, debe pivotar, debe ser flexible. Cuando Jeff Bezos de Amazon que ya vende solo libros, dudo que sea lo único que vende ahorita. Claro. <risa> hay, hay, que, hay que ser flexibles para, para modificar su historia y ¿cómo vas a saber dónde tienes que apretar las tuercas si no la cuentas? Claro. Y de hecho ahí ustedes hacen una valiosa labor porque, claro, el dar a conocer historias que, como tú bien dices, a veces están escondidas y que estos testimonios pueden arrastrar a muchísima gente a que se lance, que estamos en una época del emprendimiento. Claro. Ahora todo el mundo debería pensar en, antes de la primera opción, de buscar un trabajo, en ver qué, qué, qué emprendo, y pues obviamente basado en tus fortalezas, y bueno una serie de cosas, y, y nada, es valioso. Realmente, mi querida March mil gracias. Eh, en realidad una, eres una persona maravillosa, valoro mucho tu trabajo, mil gracias por dar a conocer esas historias de, de, que, que realmente nos inspiran, y, y nada, pues, este espero que algún momento otra vez nos visites en el podcast, Claro. Y no, si tienes palabras finales para la audiencia pues nada, eh, agradecerte muchísimo la invitación, este, invitarlos a todos que nos sigan en emprendedor.com estamos lanzando esta plataforma entonces necesitamos toda su ayuda para eh, ah, hacernos sí. este, darnos a conocer eh, estamos en redes sociales como Emprendedor Not, eh, este, Not Emprendedor Noticias, nos pueden encontrar así eh, y a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba Rogue March, como Rogue como el de los X-Men porque amo los cómics March <risa> o Marzo en inglés entonces este, ahí estamos para servirles Genial, genial, y de hecho van a quedar los enlaces en las notas del programa para que puedan conocer más sobre los proyectos de March, March mi querida Gracias, gracias por esta motivación, por saber, por entender cuáles son los retos del periodismo digital, que son muchos, el poder eh, mostrar todas esas historias realmente que están escondidas, pero que historias realmente nos inspiren, que sean reveladoras, que no sean burbujas, que de pronto nos lleven más al morbo que a, a la generación de valor y algo que realmente nos haga crecer. Así que con eso nos quedamos y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes